Eh, eh, con Sofía y yo teníamos dos propuestas y después de balancear, ¿no? dijimos, bueno, nos quedamos con este tema. Eh, ella está haciendo una investigación, está haciendo en entrevistas de su doctorado. Entonces, eh, sobre el tema que estábamos abordando, abordando el colonialismo, eh, pensamos que eh, presentar la narrativa de la resistencia contra el discurso eh, pues empresarial, el desarrollo y qué bueno onda se desarrolla y que la minería es una panacea. Entonces, sobre esa información era presentar eso, el discurso desarrollista de las empresas y la narrativa de mujeres que están en la resistencia. Eso es, ¿no? Eh, recuperando, retomando un poco lo que fue nuestra propuesta al inicio de este, de, del seminario, pues eso fue lo que más bien tratamos de buscarle una, una, una lógica, una lógica narrativa, una estructura ¿no? de, de la pequeña producción. Y eso lo que les estoy contando es lo que vamos a terminar. Hace un rato tenía el guión, ¿no? estaba a punto de mandárselo a Ofelia cuando se fue la luz, y en este pueblo, pues ya, no te avisan, gacho. Y entonces no guardé, y así me sentí muy frustrado, y por eso entraba, entré a las seis para decir... Para, que, para anunciar mi pelotudez, ¿no? Y fue tanta mi depresión que ya no lo voy a tocar, ¿no? Pero sí, estamos en eso. Entonces yo creo que va a salir un producto de seis, siete minutos, una cosa sencilla, ¿no? Que nos permita así presentar las narrativas, tanto del poder, ¿no? De los empresarios, como de las mujeres que están ahí, en la resistencia en las comunidades de aquí de la Sierra Norte de Puebla. Particularmente son de dos mujeres de Iztacamacitlán que se están echando el toro, están echando la bronca con la empresa minera. no Eso, eso es lo que tengo preparado para esta ocasión, bueno, en proyecto para esta ocasión. Oye, Rafa, y Rafa, ¿ya han pensado que, bueno, este que, que, tra que trascienda más allá de una tarea eh, puedan utilizar este material una vez que lo hayan hecho para algo? ¿Que lo puedan difundir después? Pues mira, uno sería Sensonte esperando que tenga una buena oportunidad, ¿no? Pero porque ves que Sensonte tiene tem temas, ¿no? Está más o menos organizado temáticamente, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo ahí como para proponerlo. Pero además en nuestros medios, ¿no? A través de nuestras radios, bueno, nuestras radios, que nos tuviéramos un chingo, ¿verdad? Sí. Pero sí, aquí en Radio Sinaca la podríamos transmitir en algún espacio. Aquí tenemos un, nosotros como colectivo, como Consejo Tiyatlali y el colectivo como parte de la, comunico, de la Comisión de Comunicación de Tiyatlali. Tenemos un programa en Radio Sinaca que se llama Altepec Mechicolmec. Y que, bueno, sí, lo producimos eh, todos nosotros. Entonces, ahí podría ser un primer espacio y después circularlo, ¿no? Ya editado, acabado, pues, con quien se deje, con quien pueda. Nosotros participamos en la MARC, ¿no? Entonces, ahí también hay algunas radios que se interesan por esos temas y que sin problema podrían, podrían difundirlo, ¿no? Sacarlo al aire, ¿no? Eso, eso es, además de subirlo a nuestras propias plataformas, ¿no? las nuestras, ¿no? Sí, eso es lo que hemos pensado, Lulu. Así con el afán, bueno, que no se quede nada más como una tarea del seminario ya, ¿no? Más bien, pues, difundirlo, ¿no? Padre, yo creo que, sí, quizá no, no, no ahora, pero sí más adelante más... Eh. Vayan, conforme se vayan terminando las tareas, pues aquí hay un lugar donde compartir y seguir divulgando en los otros espacios, ¿no? De los que salgan. Sí, lo o... juro, lo prometo. Sí, desde luego. Sí, sí, ya es una, un compromiso, pues, ¿no? Nada más déjame recuperar de del mal momento. Pues, ¿qué les parece si escuchamos el de Leonardo? Por ejemplo, sí. Sería chido. A ver. Bueno, voy, voy buscándolo. Mm, mm. No, ah, por ahí. Saludos amigos y amigas de América Latina, soy Leonardo Guevara Amaya. Les envío un fuerte abrazo desde Radio Progreso en Honduras. En el primer módulo del Diplomado Mesoamericano hablamos sobre conceptos como modernidad, capitalismo, Estado, colonialidad, poder, hegemonía, racismo y resistencias.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 Y es que la globalización en curso es en primer término la culminación de un proceso que comenzó con la constitución y el saqueo de América y la del capitalismo colonial como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial a través de las razas que expresa la experiencia básica de la dominación colonial. En ese sentido, Milton Gabriel Hernández dice que toda la riqueza de los países europeos no podría entenderse si no se toman en cuenta las colonias de América, anchadas por la sangre. Toda la riqueza de los países europeos en términos económicos no podría entenderse. Si no fuera gracias a la esclavitud, al, al trabajo, a la explotación del trabajo y del tributo que se dio a partir de que el occidente tomó a otros países como sus colonias, ¿no? como países dependientes eh, de una metrópolis. ¿no? Entonces lo que van a plantear estos autores es que es mentira que la civilización sea la felicidad, la emancipación, sino que más bien por el contrario, eh, en América Latina, en África, en Asia... Eh, lo que encontramos es un proceso de barbarie, un proceso de, de guerra injustificada, de violencia, de, de, de asesinato ¿no? hacia los pueblos eh, sometidos por Occidente. Soy latinoamericano, que de este lado del mar, hace ya 500 años, lucha por su libertad. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras se despide Leonardo Guevara Amaya. Pues ese fue el ejercicio del Leonardo Leonardo está muy padre, ¿no? Bueno, no sé este, cómo eh, ya desde el punto de vista de la comunicación, cómo se puede entender, pero a mí me gustó bastante este él está en una radio que comercial el, el radio una radio... En, en, en Honduras, que es este, una radio que, que depende de el Copín. El Consejo Indígena, Negro y Popular es, es, es una radio ya ya que tiene bastante tiempo y es como muy combativa y muy este y muy combatida también desde desde el gobierno. Órale, este me, me gustó mucho así hasta como para promo del hasta promocional del, del seminario. Tal vez sí, no reconozco sí. mucho la, la idea de, de, de, de hablar desde su experiencia, tal vez, o desde la gente con la que ellos trabajan estos conceptos que se expusieron, pero me parece que hace un resumen pues, interesante de algunos de los temas que se estuvieron tratando. O sea, como que sí, sí, sí da como cierta como idea de, de, de, de la discusión que, que se ha dado en, estos, en estas sesiones. Quizá, quizá lo que a mí también me hubiera gustado escuchar de ahí es algún ejemplo más concreto de, porque define ¿no? los conceptos, pero quisiera como escuchar alguna experiencia concreta de eso, cómo se traduce en su, en su región. ¿no? Hoy que estaba platicando con él que precisamente no, no pudo venir por serios problemas de seguridad que bueno pues le hicieron no poder estar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, experiencias como esas para este, agregarle ahí, pero no sé, me, sí, sí, sí me gustó eh, cómo lo, lo presentó, pues o sea, está, se escucha muy bonito. Pues sí, yo opino lo mismo. O sea, yo digo, yo también este como que la idea era un poco distinta, pues, o como se había sugerido, de que más bien eh, a partir de esta discusión que hemos tenido se buscaran, eh, pues, experiencias, testimonios incluso de las comunidades donde cada quien trabaja. Este, pero bueno, creo que este ejercicio, este, es como otra manera también de, de, de, de hacer, digamos, eh, como el ejercicio a lo mejor de traducir más bien como desde esta discusión. Supongo yo que si, como mencionaban, ¿no? que es una radio vinculada a un movimiento de los pueblos campesinos indígenas de por allá, pues eh, supongo yo que están pensando más bien como en llevar esta discusión a los escuchas ¿no? de quienes, de esta radio. Bueno, en el caso de que lo vayan a, a transmitir ¿no? En, en esta radio. Y pues bueno, también sería interesante cuando la gente en las comunidades escuche una cápsula como esta que piensa, ¿no? Que, reflexiones les puede despertar más allá de, de pues bueno a lo mejor eh, ha sido como demasiada discusión teórica no en estas sesiones pero eh, pues eso no está despegado de la realidad entonces sería interesante también saber qué piensa la gente después de escuchar algo algo como esto no incluso la voz ahí de, de restrepo no que metió leonardo etcétera no pareció interesante me gustó No sé si... Entonces el compañero no pudo estar, ¿verdad? ahorita este, No, de hecho, él iba a moderar el día de hoy. Fue invitado para moderar y, y bueno, pues me mandó un mensaje que algo muy, muy feo le pasó a nivel familiar y pues producto también de la... de lo que él me decía, una gran inseguridad, marca pues... con mayúsculas, pues, ¿no? Y... y bueno, pues le tocó una situación muy cercana y, y, y pues, precisamente por esa razón no, no pudo estar ahorita. Pero sí. bueno, pues sí, me había mandado este audio desde la semana pasada, de hecho. Híjole, ojalá que todo se resuelva. Sí, sí está medio feo. Eh, pues, ¿qué más podemos aprovechar el, el tiempo? Yo creo que por la hora no sé si alguien más se vaya a conectar, porque hace rato en, en el chat alguien más dijo que de hecho en ese momento estaba haciendo su, terminando de hacer su audio, eh, pero yo veo que igual ya no vamos a tener más, no sé… Eh, ¿Cómo podríamos aprovechar? Eh, lo que pasa es que esto, pues de cualquier manera lo podemos utilizar para cuando hagamos una síntesis um, de, de todo este módulo. Pues no sé si, si pudieras, aunque no estaba programado así, eh, Milton, pues hacer como un cierre de, de este módulo y bueno, pues que quede ahí eh, grabado para quienes después lo... Lo escuchen cuando alguien más se integre, ¿no? No sé, pues eso es. Pero sería entonces ya no habría ahorita ¿no? por ejemplo, veo aquí, Guillermo ¿no, no es parte del. ¿O ya no habría nada más que presentar? Pues pues yo creo que no sé. Solo que esperemos un poquito más, pero. Eh, Guillermo este, nos acompaña como parte del equipo grabando las sesiones. Ah, ok. Este. Las, las grabamos él y yo para que no haya alguna bronca luego ahí de, de, de, de que no se pudo o falló alguno, entonces las grabamos dobles. Ya, entonces, ya entendí, sí, ahora sí que somos nada más los que estamos aquí. Pues más bien, no sé, ¿qué opinan ustedes? Porque sí, me parece entonces ya como todavía más preocupante, ¿no? Que no haya llegado hoy casi nadie. Este, no sé, sí. se deberá... A, a los trabajos que tal vez no se tuvieron, se sintieron mucha presión de, de, de que tenían que presentar algo y si no lo tenían a tiempo o algo así, o cómo habrá sido. No sé, pues, ustedes que han tenido contacto con las. Mira, en, en otras este, tenemos otro, otro proceso también en Ojo de Agua en donde están haciendo este también reuniones, talleres este, sobre otros temas. Pero es con gente con la que se está trabajando en campo de radios comunitarias, este y entonces está trabajando directamente en unos procesos y en el proyecto que se está trabajando durante dos años con, con ellas y ellos directamente como grupos y este y están teniendo igual de problemas para que se reúnan ¿no? y que se conecten y eso es que es gente con la que se tiene directamente ya una chamba en sus propias comunidades, este y de radios comunitarias, entonces este pues vemos que como por lo menos desde nuestro lado está como la participación Si sí estaba siendo muy difícil, no, que se mantenga eh, y que se mantenga, o sea Primero que se conecten a las sesiones y luego que se mantenga una constancia así, este, no. O sea, pues, las, los problemas son esos, ¿no? De, de, de que o, o no tienen luz, o no tienen este, internet, o tienen exceso de, de, de, de actividades, este, tanto línea. Pero bueno, no sé, habría que. Sí, sí, es preocupante, como dices este, pero por ejemplo, este, pues estamos ahí como, como tratando de, de encontrarle, pues como decíamos, nueva ¿no? este, invitando a más gente aquí como el señor Bonifacio, que, que es la segunda sesión ya que se conecta con, con nosotros y este y tratando de que pues, saber este, de qué manera se les facilita más, ¿No? En en, en adelante como tener más constancia en en la, en la participación, no sé. ¿Qué tal, Don Boni? Bienvenido, nos escucha. Buenas tardes, sí, este, llegando tarde porque aquí se fue la luz, en mi pueblo, y me moví a otra comunidad, y ahí buscando señal, tampoco llegó bien, ya después me llamaron que llegó la luz aquí en mi pueblo, Te regresé y vengo llegando, de, de andar buscando señal ya. este No sé, lo último que escuché apenas es sobre la poca participación. Eso es lo que llegué a escuchar. Sí, solo para decir, este pues no, yo creo que en toda la región se fue la luz ahorita y mis compañeros a lo mejor por eso no se han conectado. Aunque ya llegó, la, yo solo diría una cosa en cuanto tal vez pueda ser el horario porque mis compañeras salen a las 6 de la radio y es el momento en que se trasladan a la comunidad a esta hora. Si ejemplo, si fuera, no sé, en el horario en que están en la radio, está un poco difícil porque unos entran temprano, otros en la tarde y luego al siguiente día es al revés. Pero tal vez podamos encontrar una hora de coincidir, no sé, a las 12 tal vez, o a las 3 tal vez. Y la otra cuestión es que es temporada aquí de, en la región de pues, tempestades y cada rato se va la luz y con eso el internet, por lo último que escuché. Bueno, he ahí el porqué, de, como esas muchas historias, ¿no? del, del porqué en, en, en vivo ha costado trabajo mantener eh, mucha audiencia, pero este, bueno, pues como decía, la ventaja podríamos decir es que podemos editar todo este material y que esté disponible para cuando cada quien a su ritmo pueda escucharlo, pueda verlo con, con calma habrá quienes como dice Don Boni para ellos se le haría más fácil temprano quizá para otros más tarde pero pues bueno el asunto es que tengamos un generemos aquí un buen material que, que podamos este, compartirlo y que más adelante pues se pueda pues, ahí escuchar más compañeros Don Boni se acaba de integrar así que pues todavía él y, y los sus demás compañeros de la de la tosepan pues todavía no no han generado el, el el tema de investigación, ¿no? Apenas esta semana tuvimos una reunión donde los puse al tanto de, del seminario, así que pues ya más adelante harán el suyo y lo compartiremos. Pero por eso decía yo que si pudiéramos aprovechar, ah bueno ya llegó Sofi, hola Sofi, este pues no sé, hola, también si, si era quisiera... ajá de... ¿Tona? Algo que se me que que estaba pensando es que este bueno sí tenemos que bueno ya hemos ya hemos estado platicando mucho con Lulu cómo este reforzar la participación invitar a más gente este ella le ha dedicado mucho tiempo pues a estar como hablando con, con la gente que no ha podido conectarse y este pero pues no no no se ha logrado tanto por ahí este pero pues la idea pues sí es que seguirnos esforzando hasta que logremos tener más gente y entonces pues sí este que se incorporen ya se, ahorita de tratar de que se incorpore más gente al segundo módulo y que se vayan poniendo al, al corriente con el primer módulo pero entonces sí este ahorita pues estamos desaprovechando mucho este espacio este y sobre todo este fin de, de este cierre del primer módulo pues para revisar los trabajos eh, pero no sé si, como ves, Gabriel, que pudiera ver después, ya como más adelante, si se logran poner de, al, al corriente quienes se vayan incorporando y vayamos como, pues, eh, esforzándonos en que vayan haciendo estos trabajos, entonces que tengamos ya este espacio ya por fin para para tener esa interacción con la gente que se vaya este, incorporando y que no se pierda así de por sí tan feamente la, la oportunidad de, de tener esa retroalimentación. Pues Sí, este, justo ahorita que, que estaba, bueno, estaba yo pensando justamente que pues, realmente podríamos eh, considerar tal vez que la sesión de hoy no, no podría tener, no se está teniendo, pues no porque realmente no, no hay como pues trabajos que se estén compartiendo y bueno, sí entiendo la dificultad no de, de todos, digo yo mismo si hubiera sido ayer por ejemplo la sesión yo no hubiera podido estar porque este, yo ayer no tuve luz toda la tarde este, entonces no, no me hubiera podido conectar, entonces este, sí creo que está, está complicado en ese sentido y pues todos tenemos eh, se nos están complicando por diferentes circunstancias entonces no sé qué posibilidad habría de que pudiéramos repetir esta sesión, pues, ¿no? En algún momento, o sea, si Lulú este, está teniendo contacto con, con, con las diferentes personas que están en el, en el seminario, pues, a lo mejor eh, buscar un momento en el que ya eh, varios, por ejemplo, varias que se incorporaron después hayan visto los videos y los que ya los han visto, pues, igual que tengan un poquito de tiempo para terminar los trabajos eh, para compartir, no bueno a mí me parece que podría ser un ejercicio interesante porque como decía Rafa más que ser una tarea pues es un, podría ser un insumo, no para sus propios proyectos, o radios, organizaciones a donde estén, no y que pudiera servir para pues para eso, no entonces este un poco la idea de, era eso, no como que si ahora compartíamos y entre todos comentábamos lo que cada quien presenta pues a lo mejor todavía se podrían retomar algunas ideas para mejorar los trabajos o para sumarle alguna otra cosa, etcétera. Y ya después como que la idea era justo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo verían que este trabajo no se quedará solamente en un trabajo del diplomado, sino del seminario, sino que fuera un, un material para, para difundirse? Y pues, por ejemplo, el que hizo este Leonardo, pues a mí me pareció padrísimo el, el, el trabajo. Entonces, este, no sé si podríamos, pues cuando ustedes digan, acordar otra fecha y que se les preguntara en el chat a los integrantes y a las integrantes, pues que pudiéramos que de repente quedar en un día, a lo mejor no en jueves a esta misma hora, sino totalmente otro día, en el que al menos la mayoría pueda y, este, y repitamos la sesión, ¿no? Por mí no habría ningún inconveniente, pero no sé cómo ven ustedes. Me parece una buena opción. Yo creo que esa fecha estaríamos poniéndola una vez que veamos que ya llevamos suficientes trabajos, ¿no? Hechos, y entonces ya lo agendaríamos con todas las personas que, que, lo, que lo hiciéramos y, y ya pues hacerlo bien, como dices tú, con, escuchando varios trabajos y haciendo esta retroalimentación. Pues me parece bien a mí, no sé los demás qué opinan. Este, por acá el señor Bonifacio escribe en el chat, dice también agregar que a mis compañeros y compañeras cuando regresan a su comunidad no es fácil tener internet y wifi, ¿no? Además en los pueblos en donde viven, algunos de ellos no tienen señal de celular, eso también es mi caso. O sea, si sí, más tiempecito pues sí ayuda, ¿no? Para, para eso. Este, pues yo creo que sí y, y ahí tenemos la tarea todavía pues de todas formas, este, Lulú y yo, de, de tratar de incorporar a más gente y acompañarla para que pues, se ponga al corriente, ¿no? Y y que se vayan haciendo estos trabajitos estos, este, pues, estas asignaturas pendientes ¿Cómo ves Rafa y, y Sofi? y ya también nos avisan cuando, cuando tenga ya, ya Rafa hace ratito nos platicó de, de su tema del guión, en donde tienen pensado difundirlo y todo y bueno pues ya ahí está la idea es cosa de que nos avisen cuando ya esté listo y, y cuando tengamos más materiales pues ya retomamos esta sesión, ¿no? Sí, porque ya o sea, está ya casi, ya está en postproducción, ¿verdad, Rafa? Entonces, ya, ya lo tenemos casi, ¿no? O sea, sí lo estuvimos como trabajando, pensando, pero pues sí se nos vino también el tiempo y pues tenemos... Y yo creo que le pasa pues a muchas compañeras y compañeros que tenemos un montón de actividades también, ¿no? Y, y pues a veces nos ganan también esos... Este, pues lo, la, la chamba, ¿no? Este, lo que estamos de por sí haciendo, y, este, y, y pues igual cuesta un poquito más de tiempo hacer estas producciones, pero como dice Rafa, o sea, si lo vemos que no es una tarea, o como dijo Gabriel, que no es una tarea para el, este, nada más para este seminario, sino le damos como otro sentido, pues, pues estaría muy bien, ¿no? Que podríamos este, armar otro tipo de darle otra intencionalidad ¿no? a, a lo que estamos haciendo. Y sí, creo que, creo que mejor cuando tengamos más materiales y haya más producciones, entonces nos podemos poner de acuerdo para juntarnos y compartir. Rafa, ¿tú te, qué tienes que decir? Ah, que Rafa quería participar, creo. Bueno, en lo que Rafa dice algo, este, no sé también si Sí, este, me gustó mucho lo que nos mandó Leonardo, pero me preguntaba también al, al escucharlo si no eh, habrá habido como una explicación no muy adecuada de mi parte en cuanto a el sentido de ese trabajo, porque no sé si a lo mejor se habrá entendido que había que hacer como una especie de resumen de lo visto en el, en el seminario y bueno, en este módulo y a partir de eso hacer un material de comunicación o algo así. Espero que no se haya entendido así y que más bien fue como, pues bueno, decisión o elección de Leonardo eh, hacerlo así, porque así le pareció que era interesante, conveniente, pues, ¿no? Este, y bueno, no sé también si de repente, ahora me pregunto, no sé si, si, no, si de repente a lo mejor, digo porque aunque hemos tratado de mi, de mi parte intencionalmente, traté de, de pues que no fuera tan denso el asunto en términos de lecturas y... Leerte la ética de la liberación de Dussel, que son 400 páginas y cosas parecidas, este, pues que no fuera tan denso y, y no sé si de repente a lo mejor como que la discusión habrá estado eh, a lo largo de las sesiones un poco lejana o, o demasiado complicada para a lo mejor para algunos compañeros y compañeras que digan, híjole, esto está así como de, quién sabe de qué se trate, no sé. Ahora pienso un poco en eso, o sea, me refiero un poco también al tema de la baja participación. O que de plano mis pláticas sean tan aburridas, ¿no? Que, este, que diga a la sí, gente, no, manches, no, que hueva. Rafa dice que sí. Rafa dice que yo ya estaba dormido ahorita también. Entonces, no, no, este, no, no, no, ahorita no. No, no, no decir que si sí eran aburridas. Bueno, sí, o sea, a lo mejor Rafa, se, o sea, está aquí Sofía porque son cuates. Este, porque dicen, pues ya qué, ¿no? Pero, ¿qué tal que los demás dijeron, no manches, esto está de hueva? ¿no? Este, no sé, ¿qué te han dicho, Lulú? Digo, por lo que escuché, tú has tenido más contacto con... Pues mira, el, eh, aquí mismo está Don Boni, no me dejará mentir, tuvimos hoy, bueno, esta semana, una, una reunión, y Don, y Don Boni introdujo ahí a todos los jóvenes que trabajan en la Radio sepan y él, él, él ya vio todos los videos eh, que del, de la sesión 1, 2, eh, la 3, y le gustó. A mí me dijo, no sé, Don Boni, si usted quiera comentarlo, eh, lo que me dijo el martes, que le había gustado mucho, que se había entendido, que había sido claro, este, y que estaba bastante interesante, ¿no? Y que se había llevado muchas reflexiones acerca de cómo eh, uno... Intencionalmente quiere hacer una cosa y si no reflexionamos a profundidad, nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante todas las reflexiones que hizo Don Boni a raíz de los tres materiales que le compartí. Y, y, yo, y por lo que he sondeado no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? Al contrario, creo que sí ha gustado mucho, este... Precisamente por la claridad que, con la que expones, pero pues más bien yo me voy por el asunto del tiempo, ¿no? Porque Don Boni mismo decía, este, pues está en la luz, el tiempo, el internet, eh, pues el, muchas chambas, y pues yo más bien creo que esa es la, la principal razón de, de todo esto, pero, pero, no, pero no el contenido. Sí. Ok, gracias. Rafa. Me devuelves la tranquilidad. Rafa, por ahí tiene la mano levantada, se le está durmiendo ya. Nada, nada tiene que ver contigo este, Milton. Okay. No, no, no, no, Gabriel, para nada. Yo creo que tu participación eh, nos aportó bastantes luces, ¿no? En términos de entender en este momento qué puede representar eh, esos momentos, en los momentos que estamos viviendo, o sea, ¿qué significa para las comunidades indígenas comunidades rural, rurales? ¿Qué significa colonialidad? Eh? ¿Qué significa neocolonialismo? Y eso? Si tú llegas a una asamblea de Sinacapan, pues seguramente te van a ignorar, pero si tú pones atención en la narrativa de la gente, en la manera en cómo ven ellos la vida, cómo ven, cómo asumen ellos eh, su estar en el mundo, con su relación, en su medio, ¿no? eh, y eso lo pones en una dimensión política, pues sí, hay una, hay una narrativa también anticolonialista, ¿no? eh, particularmente en la ciudad norte de Puebla, todas las experiencias que conoces, ¿no? que conocemos, ¿no? aportan bastantes elementos que nos permiten entender eh, eh, cómo las comunidades resisten, no solamente por resistir, sino porque reivindican una condición de estar ante la vida. Eh, lograr eso, o sea, hacer las preguntas adecuadas para que la gente te comparta su, sus ideas, su pensamiento, creo que es lo que logramos hacer, bueno, ya lo van a conocer, ¿no? La entrevista, las entrevistas que hace Sofía aportan, abonan a, hacia eso, hacia esa, a fortalecer esa óptica que se está gestando ah, y que cotidianamente claro, claro. se está articulando en diferentes espacios comunitarios. Sí creo, sí creo que, bueno, lo han mencionado, ¿no? ¿Los? Tenemos un chorro de cosas, tenemos acá ah, ya, yo atender a ah, sí, los claro, ¿no? Así, eh, pues te, te rebasan, te rebasa el tiempo, ¿no? No obstante, creo que sí el ejercicio tendremos que cumplirlo. Yo me comprometo aquí en frente de Sofía a tenerlo este fin de semana y cualquiera o cual que sea la siguiente cita, nosotros ya lo tendríamos acabado, ¿no? Es un compromiso que en nombre de Sofía eh, asumimos. En Sofía y el mío propio, desde luego, asumimos, ¿no? Sí, eh, que Sofía no sabe mi explicación, pero se la voy a dar mejor mañana que nos veamos uh -huh. voy, a no, tener, voy, voy a tener que ir para hacer el trabajo en equipo así juntos entonces ya voy para allá <ríe> pues, para acabar sí, eso, eso. Entonces, sí, okay. en eso este estamos, en eso este estamos, y hay que, yo digo que hay que insistir, bueno, no sé si insistir, pues, hay que buscar el artilugio, ¿no?, el, el mecanismo yeah. que nos permita que esa convocatoria tenga más resonancia, y que bueno, se refleje bien. en mayores espacios de participación. Okay. Sí, es una pena, ¿eh? que no haya más gente, ¿eh? porque realmente… Eh, es un tema que nos debería de estar llamando la atención, sobre todo en términos de la comunicación que estamos haciendo en otros espacios. ¿no? Sí, porque además no, no, no o sea, no, no, no nos tenemos que quedar con la reflexión, ¿no? sino tenemos que volverla, enriquecerla con el oído atento de nuestros radioescuchas, en el caso nuestro, ¿no? en los espacios en donde difundimos, en donde. Eh, salimos al aire, ¿no? Tenemos que, es una necesidad, ¿no? No están para contárselo, no sé para contarlo, ustedes no sé es para saberlo, pero ese trabajo sumado al de SENSONTLE, sumado a nuestras iniciativas locales, sumados a otras, a otras creaciones que estamos haciendo, eso va a abonar, o tiene abona a nuestros medios de comunicación en un proyecto que va más allá de un seminario, ¿no? De dos, tres meses, sino que tiene que fortalecerse en nuestra práctica comunicativa cotidiana que estamos realizando, ¿no? Y que vamos a seguir realizando con los pueblos y comunidades con quienes nos articulamos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me gustaría compartirles en este momento, ¿no? Sí, no, yo digo que no hay que sacarnos de onda de que seamos poquitos, ¿eh? ¿No? Yo creo que más bien tenemos que Preocuparnos para tener más eh, convocatoria. Y aprovecho entonces para decir lo siguiente: le platiqué a Nacho Ribadeneira de ese seminario y mi sorpresa de que por qué Saraí no estaba acá. Y ya después de la explicación que me dio Ignacio, él me dijo: Oye, ¿por qué a mí no me invitan? Pues porque yo no soy. ¿no? Pero, si te interesa, pues déjame que te invitemos, ¿no? Entonces sería Nacho, que también andan un chorro de cosas. Está interesado y entonces yo quisiera preguntarle si me siento en toda la libertad de invitarlo. Creo que todos conocen a Ignacio, ¿no? Es el papá de Saraí. Sí, sí, yo no. sí, claro. Pues de hecho, Saraí yo la invité. Desde hace dijo? unas tres semanas. Hace como tres semanas yo la invité y, este, y andaba, me dijo que tenía muchísimo, que es más, eh, eh, compartió la invitación con todos los de de la radio ahí de Radio Sinaca, sí, pero me dijo que tenían que que lo platicaron y que por el momento no iban a poder porque tenían un chorro de trabajo. Entonces midieron sus fuerzas y dijeron no vamos a poder. Pero va sí. que les invitó pues. Vale, sí, no, además Araí está criando a una pequeña, ¿no? Entonces le absorbe todo su tiempo, ¿no? Sí. sí. Pero adelante, adelante, Rafa, con toda la libertad para invitarlo. Voy a invitar a Nacho entonces, ¿no? Entonces, yo le paso el dato a partir de la cita que acordemos en la siguiente, bueno, ahora, ¿no? Que sería, y bueno, sí, aprovechar, sí, no es para justificar mi, mi, la ausencia del trabajo que preparamos, ¿no? Pero sí sería rico poder contar con las participaciones de los otros uh -huh. actores que están en el seminario, las ¿no? actoras, ¿no? Conocer su su aportación sería chido. Sí, entonces, si esa sesión la damos como que, como que no existió, sí, yo me sumaría a que pudiéramos hacer, de, de a más gente, sobre todo la gente que ha hecho alguna colaboración o alguna producción, para que nos las pudiera compartir en una siguiente fecha, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo ¿Cómo la... ven? Perdón, este, Sofi. Ay, gracias. Este, pues yo igual este, estoy de acuerdo con acá con lo que dice Rafa, ¿no? De, de, pues poder como reprogramar y poder ver cómo, este, cómo hacemos para que pues esté más nutrido el seminario. Digo, la Sierra Norte está de Puebla, está presente, eso sí, no cabe duda, ¿no? Mayoritario. Pero pues es. No, bueno, pero bueno, con oh. todo. Ya es el seminario pero, pues, el de la Sierra es que Norte. Ya. ya no es mesoamericano. ¿eh? Sí, no, el ya es ya me de, Nacho de y, y, y se vuelve el seminario de la Sierra Norte de Puebla, pero este pero bueno, sí vale la pena como insistirle en este nuestro seminario mesoamericano y así, ¿no? Este, eh, y que y que yo creo que podría podría hacerse como una, un diagnóstico ¿no? de, de pues cuáles son como las, los motivos de, de que pues, no estén pudiendo participar y conectarse porque en las primeras sesiones pues éramos un montón, ¿no? ahí sí este, se conectaban, digo, nos conectábamos muchos de, los, de quienes estuvimos en Guatemala y todo este, como, como este encuentro que teníamos y como que cada vez ha ido disminuyendo. Y bueno, habría que ver si son conexiones más técnicas o si son conexiones también de cargas de trabajo y como poderse replantear incluso el te en temas de las actividades, por ejemplo, y en temas de, de... O sea, de repente, pues uno no va a clase cuando no hizo la tarea, ¿no? Aquí porque Rafa es bien descarado. Entonces, pues no importa, no hace la tarea y de todos modos se presenta. Pero la mayor parte de la gente si no hace la tarea, pues dice mejor no voy, ¿no? o sea, qué pena, y, y quizá por ahí también puede ir una, una cuestión de, de que quizá las actividades, pensarlas de otra forma, o no este, no sé, no sé cómo, cómo, cómo quitar las, lo, las limitantes que están haciendo que la gente pues, no, no esté conectándose y no esté como dando seguimientos a nuestras compañeras y compañeros, que, como un diagnóstico así de, de, de de acá, así en cortito, ¿no? oye, ¿por qué? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuáles son los motivos, no? De, de por qué no, porque ya no están participando. Entonces, quizá podría, este, y por ahí se me ocurre. Sí, claro. Bueno, pues entonces, eh, bueno, Don boni no sé si usted eh, quiera decir o agregar algo. A mí me parece una buena idea eh, reprogramar esta reunión para, para eh, hacer lo, la idea original, ¿no? De presentar trabajos, poder dialogarlos, compartirlos, intercambiar, etcétera. Si no hay ahorita muchos trabajos que compartir, pues lo reprogramamos. Lo dejamos hasta aquí ahorita, ¿no? Si sí, sí, ya nadie más quiere compartir. Y sí, ir viendo como dices tú, Sophie, este... Bueno, yo ya he estado en contacto. Y sí, realmente es, es el tiempo, ¿no? Este... Y, y bueno de hecho hoy mismo en la mañana le decía a Tona yo no sé si me voy a poder conectar bien porque a mí se me estuvo yendo el internet todo el día hoy mismo yo pensé que ni siquiera iba yo a poder estar entonces pues qué más podríamos decir pues ahí va hay un montón de razones no al respecto al tiempo el internet pero bueno es cuestión de irle buscando cómo no este, podamos alcanzar el objetivo el examinar. el contenido está muy bueno yo creo que eso es lo de ahí lo que nos eh, pues lo más importante no ya buscaremos cómo qué herramientas y qué estrategias hacer para, para difundirlo más pero bueno pues lo, lo más bonito es que sí se está generando material bastante interesante ¿no? así que no, no eres tú mito okay. no eres tú, soy yo no eres tú, soy yo, exacto bueno pues siendo así entonces pues Creo que, pronto yo lo único que me preguntaba entonces es también si, eh, o sea, si un problema es como el tiempo, no sé si entonces eh, sería conveniente empezar el módulo 2 eh, sin haber como terminado de concluir el 1, en el sentido de que no vaya a sentirse como que siguen como cosas pendientes del 1, pero ya estamos en el 2 y eso todavía vaya a generar como más sensación de que hay, de que estar acumulando las actividades, ver los videos o no sé cómo vaya a ser el trabajo del 2, pero no sé, ahí les preguntaría si, si sería conveniente como diferir un, un par de semanas tal vez el, el arranque del 2 o de todas formas continúa igual. El problema es que ya estamos así como en los límites del tiempo, de, lo hemos, este, lo, lo hemos este, pospuesto más. Más de un mes, ahorita simplemente la última vez que ya avisamos que íbamos a empezar. Entonces está como ya en el límite de los tiempos de entrega para cerrar el proyecto, porque claro. está dentro de otro proyecto de Ojo de Agua. Entonces este, ya ahorita lo pospusimos lo más que se podía y en octubre tenemos que, que, que cerrarlo. Eh, lo que hablábamos hoy en la mañana con Lulu es este, hacer como una especie de relanzamiento del... El seminario a partir del módulo 2, que la gente se incorpora directamente al módulo 2, y trabajar con la gente que se vaya incorporando, pues este en el seguimiento, en el acompañamiento para que vayan haciendo este el módulo 1 Pues paralelamente, no digo va es todavía más difícil que esto, pero pero no sé a lo mejor es un poquito. Eh, a lo que le habíamos tirado mucho es a invitar solamente a la gente que había participado en, el, en los seminarios anteriores, como para pensar en una continuidad de, de, de, de la gente. Eh, lo que no contamos es que, pues sí, la dinámica es completamente, eh, radicalmente distinta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí, para que tuviéramos regularmente 15 personas, debimos invitar a 150 al. A, a, a, a entrar, ¿no? Un poco más, este, más amplia y es parte de lo que haríamos en, entre este módulo y el otro que sí es poco tiempo y, y lo que tú dices sí sería muy conveniente pero estando ya al límite de las fechas sí es como prácticamente imposible, ¿no? Entonces sería como hasta hacerlo como una lo que hablamos es hacer un resumen del módulo 1 de las... De, de, sacarlo en podcast también las conferencias entonces dar más opciones para que la gente pueda este ponerse al corriente y este y hasta gráficamente como convencerles más mediante pues no sé un cartelito del, del seminario y ampliar la convocatoria es como a lo que le estábamos apostando ahora para para el siguiente módulo y, y yo creo que si, si todo va bien Sí, pensaría yo como por ahí del segundo mes poder tener la, la, la, esta sesión pendiente, ¿no? Para que ya hayan avanzado con el módulo y, y, y con sus trabajos. A ver, no sé, no sé por ahí cómo lo, lo vean en los tiempos. Bueno, pues, ¿qué les parece si cerramos la, esta, esta sesión? Digo, para, eh, y, y ya, eh, sí, el compromiso de seguir trabajando en, en estrategias y formas para para este, darle continuidad. Y además, eh, aparte parte de los motivos que dijo Tona, pues ya las compañeras que están en el módulo 3 ya tienen sus fechas agendadas, así que sería otra vez moverles a todas, todo. Vamos a ver cómo encontramos la forma de, de, de poner esto más accesible, ¿no? Para, para todos, pero bueno, yo creo que se nos queda de tarea eso y ya. Don Bonnie, ¿quiere participar? Sí, solo comentar que después de que tuvimos la reunión contigo el lunes, eh, acordamos mínimo hacer, revisar dos videos y hacer la, eh, la tarea que, que nos recomendaste. El lunes mismo se inició, ya no sé si fueron dos videos porque ya no fue de otra actividad. Eh, hoy no los pude ver porque la mayoría estuvieron en campo en diferentes comunidades. Eh, mañana lo mismo y... El sábado creo que sí podríamos vernos y revisar qué, qué tanto pudieron avanzar. De todas maneras, el lunes tenemos reunión siempre los días lunes y veremos cómo avanzamos un poco más. Tanto si podemos terminar los tres vídeos de, del módulo lunes entre esta semana y la otra y hacer las tareas. Yo diría que se un poco cortas, breves, pero muy claras. E intentemos nuestra parte, sí, sí, insisto en la, en la hora, porque esta es hora de, de salida de trabajo, eh, sea cinco o sea 6 de la tarde, yo mismo en esa hora ando ya preparándome para salir a mi comunidad. Eh, hoy preferí venirme antes para tomar la sesión aquí, pero bueno, es hora de salida. Entonces, este, si eso pudiera cambiarse tal vez a una hora en que estamos laborando pues, sería parte pues ya de, de, la, de la hora laboral en la radio sin problemas eh, se les da el tiempo que se requiera, una hora, hora y media y igual los videos también los estamos programando por hora y por grupo para que tengamos un mejor aprovechamiento, hacer la discusión grupal y pues creo que solo eso es lo que, lo que quería comentar hay la voluntad de seguir Gracias, Don Boni. Me pareció muy buena idea que la, eh, puedan superar esta dificultad del de Internet juntándose entre todos ahí en un mismo espacio. Y eso, pues, da también la oportunidad de que lo puedan compartir y debatir ahí en grupo. O sea, me, cuando plantearon esa estrategia, una vez que hablamos, pues me pareció buenísimo. Yo creo que puede ser algo que se puede recomendar en las otras partes más ¿no? donde no, no se pueda. Pues bueno, pues. No sé, yo aquí cerraría para no alargar más esta sesión que no fue sesión. Estuvo buena la preparación de la siguiente sesión. Y pues ya nada, agradecerles y, y bueno, pues esperemos que ya para este, la siguiente sesión de Ileana, el siguiente jueves, pues este, ahí también habría que, que sumarle también el esfuerzo, ¿no? De cómo vamos con, con ese... Con el ejercicio de investigación que también va avanzando. Un poquito por ahí va. Bueno, pues gracias. Pues A ustedes. Gracias. Yo, este, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y hasta pronto, Gabriel. Esperemos que pronto. Había otra en proceso en el WhatsApp, sí, me acabo de fijar, como decía Lulú, y hay un, alguien que yo creo que es esta, este. Esta compañera de, de, de Nicaragua, ¿cómo se llama? Teresita, Teresita, Teresita que Es ella la que dijo que estaba haciendo su tarea y que ahorita se sumaba, pero pues ya, seguro, salió peor que Rafa. <risa> <risa> Más o menos. <risa> bueno, pues, bueno pues, pues. Abrazos. Bueno. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Todo gracias, todo. gracias si Gabriel, si quiere, podemos intentar por... abrir la página para las tareas previas. Mañana voy a estar todo el día prácticamente frente a la compu, si tiene chance. Sí, sí, sí. Me comunico contigo temprano. Va. Bueno. Vale. Cuídense. Muchas vale. gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Tanto un módulo, Gabriel. Al seminario del Sierra Norte de Puebla de Comunicación Comunitaria. Sí. <risa> bueno. Gracias, Sofía. Nos vemos. Rafa, Don Boni. Chao.